Estimados estudiantes bienvenidos en esta ocasión vamos a aprender cómo resolver ecuaciones fraccionarias y ecuaciones con radicales es importante antes de iniciar con la resolución de cada uno de este tipo de ecuaciones conocer el concepto de cada una de ellas como ustedes recordarán una ecuación fraccionaria es un enunciado matemático en el cual las dos expresiones son fraccionarias y están separadas por el signo igual la resolución consiste únicamente en encontrar el valor de la incógnita o de las incógnitas que estén incluidas dentro de nuestra ecuación. El resultado de este tipo de ecuaciones no necesariamente será una expresión o un número fraccionario, aunque podemos tener también esos casos. Para que ustedes vean cómo obtenemos que resolverlos, he traído algunos ejercicios prácticos que seguramente les ayudarán en su resolución. Vamos con la pizarra a trabajar para este tipo de ecuaciones. muy bien vamos a suponer la siguiente ecuación 2 sobre x menos 1 igual a 3 sobre x más 2 como ustedes pueden observar es una ecuación fraccionaria son dos expresiones que se encuentran divididas por un signo igual y ambas tienen en su denominador a una variable incógnita como en este caso eh, lo que queremos encontrar es el variable, es el valor de nuestra incógnita, vamos a proceder a resolver de la manera más sencilla para nosotros. ¿Qué es lo más aconsejable en estos casos? Como únicamente tengo dos expresiones que están divididas o que son fracciones, lo más aconsejable es pasar los denominadores de un lado hacia el lado contrario y del otro lado igual hacia su lado contrario en este caso es un ejercicio más de los más básicos que les he traído para iniciar con la explicación del procedimiento entonces como está dividiendo ya sabemos que inmediatamente pasará al otro lado a multiplicar entonces tenemos 2 que multiplica a todo nuestro denominador del lado contrario por x más 2 esto será igual a 3 que multiplica en cambio al denominador del otro lado contrario, de x menos 1. En este caso, ¿qué hemos logrado? Que nuestra ecuación ya no sea una ecuación fraccionaria. Todos los denominadores de ambos lados son igual a 1. Y simplemente empezamos a resolver como si fuera una ecuación lineal normal. Vamos primero a eliminar los paréntesis realizando las operaciones básicas que se demuestran o que ustedes pueden apreciar en su pizarra entonces en el primer caso vamos a realizar una multiplicación simple del 2 por cada uno de los términos que está en el paréntesis es decir 2x más 2 por 2 igual a 4 en el segundo lado hacemos exactamente lo mismo multiplicamos nuestro primer término por cada uno de los términos que se encuentran en el paréntesis 3 por x, 3x, más por menos, menos, 3 por 1, 3 una vez que hemos resuelto estos ejercicios básicos y hemos destruido los paréntesis vamos a colocar a nuestro lado izquierdo, a su lado derecho todos aquellos que contienen a la incógnita en este caso como el 3x está con signo positivo pasará al lado contrario con signo negativo colocamos el igual conservamos el menos 3 del lado contrario pero pasamos el 4 con signo contrario menos 4 en este caso vamos a reducir términos semejantes realizando las operaciones básicas menos 3 más 2x menos x igual a menos 7 para destruir o eliminar el signo negativo simplemente multiplicamos por menos 1 a cada uno de los lados y tenemos x igual a 7 y de esa manera hemos resuelto uno de los primeros casos de ecuaciones fraccionarias que es uno de los más sencillos ahora qué pasa cuando yo tengo más de una expresión fraccionaria a cada lado de mi ecuación veamos otro caso vamos a continuación a resolver la siguiente ecuación x más 2 menos 3 sobre 2x menos 1 igual a 0 si bien es cierto no todos los términos de mi ecuación tienen un denominador que contenga la variable incógnita al menos uno de estos lo tiene y por eso podemos considerar a la ecuación ya como una ecuación fraccionaria en estos casos lo más aconsejable es eh, pasar aquel término que tiene el, su denominador a la variable incógnita hacia el lado contrario entonces lo que vamos a tener es x más 2 igual a como el signo es negativo pasa con signo positivo 3. sobre 2x menos 1 para qué hice esto para que sea un poco más sencillo y no realizar la resta de fracciones o suma también en este caso de fracciones que teníamos en un inicio sino únicamente proceder casi de manera similar al ejercicio 1 que habíamos hecho es decir como el denominador está está, está dividiendo en este caso este lado contrario de la ecuación va a pasar al otro lado a multiplicar entonces tenemos x más 2 por 2x menos 1 igual a 3 y tenemos al igual que en el caso anterior ya una ecuación que no tiene fracciones consigo sino que es una ecuación lineal cuyos denominadores únicamente son la unidad como ustedes recordarán existen múltiples maneras en que yo puedo multiplicar esto eh, una de ellas es por productos especiales y la otra si ustedes no lo recuerdan simplemente es tomar cada uno de los términos de mi primer paréntesis y multiplicarlo por cada uno de mis términos del segundo paréntesis para ambos casos entonces el resultado de la multiplicación será 2x al cuadrado más 3x menos 2 todo esto igual a 3. Ahora bien, ¿cómo resuelvo la ecuación? Como ustedes observan, esto ya se ha convertido en una ecuación cuadrática por el simple hecho de que la primera variable se encuentra elevado a la segunda potencia. Nosotros tenemos tres métodos para resolver ese tipo de ecuaciones cuadráticas. El uno puede ser completando el cuadrado, otro puede ser por factorización, o podemos utilizar la fórmula cuadrática en este caso lo más aconsejable es de que ustedes utilicen el método con el cual se encuentran más familiarizados o que lo encuentran más sencillo para eh, cada caso especial entonces en este caso eh, vamos a utilizar la fórmula cuadrática para resolverlo. recuerden que para resolverlo primero la ecuación tiene que estar igualada a 0 entonces vamos a pasar el 3 y tenemos 2x al cuadrado más 3x menos 2 y menos 3 menos 5 entonces ahora sí con estos datos yo voy a aplicar la fórmula cuadrática para resolver este tipo de ecuaciones como ustedes recordarán la fórmula cuadrática me decía que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo esto dividido para 2a si tomo en cuenta la ecuación que intento resolver con esta fórmula voy a extraer los valores que en este caso serían a b y c por lo tanto a será igual a 2 b será igual a 3 y c será igual a menos 5 ahora bien únicamente reemplazaré estos valores en mi fórmula entonces tenemos que x será igual a menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 2 y por menos 5 dividido para 2 por 2. Resolvemos cada una de las operaciones básicas, sobre todo aquellas que se encuentran dentro del radical. Entonces tenemos menos 3 más menos raíz de. Raíz cuadrada de 49 todo sobre 4. Como es una ecuación cuadrática, lo más normal será que nosotros tengamos dos resultados, ¿verdad? Entonces, mi primer resultado será x1 igual a menos 3 más la raíz cuadrada de 49, 7 sobre 4. Y mi segundo resultado, o x2, será menos 3, menos 7, sobre 4. Realizando las operaciones básicas, en el primer caso, menos 3 más 7 será igual a 4, que divido para 4 es igual a 1. Y en el segundo caso, tendré menos 3, menos 7, que será igual a menos 10 cuartos, lo cual podría simplificarlo y tendría menos 5 medios el resultado de esta ecuación fraccionaria nos dio dos, dos valores x1 y x2 finalmente vamos a resolver otra ecuación fraccionaria pero en este caso también necesitaremos al final resolver una ecuación cuadrática pero previo a ello se presentará un caso en el que eh, vamos a tener tres términos en la misma ecuación pero los tres términos se verán afectados por un denominador que contiene a la variable incógnita que en este caso también será x entonces la ecuación sería la siguiente 3x sobre x menos 2 más 4 sobre x más 2 igual a 24 sobre x al cuadrado menos 4 como ustedes ven los tres términos contienen un denominador y todos estos denominadores contienen a la variable incógnita que es x qué es lo aconsejable en este caso siempre eh, o casi siempre en la mayoría de los casos es más aconsejable igualar todas las ecuaciones a cero entonces tenemos 3x sobre x menos 2 más 4 sobre x más 2, como tiene signo positivo pasa con signo contrario, menos 24 sobre x al cuadrado menos 4. Esto igual a 0. ¿Qué debemos hacer ahora? Como no podemos pasar los valores que se encuentran aquí como denominadores al otro lado a multiplicar debemos resolver la suma y la resta de fracciones que tenemos para ello vamos a sacar el denominador común como ustedes ven x al cuadrado menos 4 es un producto de diferencia y el resultado de x, menos, de x al cuadrado menos 4 proviene de la multiplicación de x menos 2 por x más 2 entonces tranquilamente nuestro mínimo podría ser el tercer denominador y lo consideraremos así trazamos la línea recta x al cuadrado menos 4 y empezamos a realizar la división normal entonces x al cuadrado menos 4 para x menos 2 será igual a x más 2 que será multiplicado por por 3x más 4 x al cuadrado menos 4 para x más 2 será igual a x menos 2 y finalmente x al cuadrado menos 4 para x al cuadrado menos 4 será igual a 1 y ya sabemos que 1 por cualquier número será igual al mismo número todo esto igual a 0 y realizamos las operaciones indicadas en el numerador es decir vamos a empezar a multiplicar 3x por cada uno de los términos del paréntesis al igual que 4 también por cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis entonces tenemos 3x por x igual a 3x cuadrado más 3 por 2 6x esto más 4 por x 4x más por menos menos 4 por 2 8 menos 24 todo esto dividido para x al cuadrado menos 4 que es igual a 0. ahora simplemente vamos a reducir términos semejantes en el numerador verdad tenemos al menos estos dos y estos dos que tranquilamente podemos eliminarlos. Entonces nos quedaría así: 13x al cuadrado más 6x. Perdón, en este caso ya sumaríamos los dos términos semejantes: 6 más 4, 10x. Menos 8 menos 24, menos 32. Recuerden, nuestro denominador es x al cuadrado menos 4. Igual a cero. Ahora, ¿cómo elimino el denominador? Como ahora sí ya solo tengo un denominador, a diferencia del inicio que tenía tres denominadores, ahora sí yo puedo tranquilamente pasar este denominador hacia el lado contrario de mi ecuación y obtendría eh, o podría, mejor dicho, eliminarlo a este. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 3x al cuadrado más 10x menos 32 será igual a 0, que en este caso multiplicaría a x al cuadrado menos 4. Sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces yo lo que tengo ahora mismo únicamente es una ecuación cuadrática que sería esta de aquí. Al igual que en el caso anterior o el ejercicio que acabamos de resolver recientemente, eh, yo puedo utilizar cualquiera de los tres métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, según lo que ustedes eh, esté más a su alcance o se les haga más fácil realizarlo o desarrollarlo. Como les había indicado anteriormente, podemos utilizar factorización, podemos utilizar eh, el método de completar el cuadrado o podemos eh, utilizar la fórmula cuadrática si nosotros utilizamos cualquiera de los tres términos el resultado será eh, dos valores para x en el primer caso x1 será 2 y x2 será igual a menos 16 tercios Listo, vamos a resolver ahora y vamos a recordar un poco de qué es una eh, ecuación radical, que es otro de los, termos, de los temas que queremos desarrollar en este espacio. Las ecuaciones radicales, como ustedes eh, recordarán, son aquellas expresiones en donde una o más están bajo un exponente integral para nosotros poder resolver una ecuación eh, que contiene radicales lo que podemos hacer es primero aislar la incógnita afectada por este radical luego vamos a eliminar la raíz que está eh, afectando a mi expresión y finalmente vamos a despejar esta incógnita ya sin exponentes distintos de 1. Para que ustedes tengan una idea de cómo resolver una ecuación con radicales, vamos ahora mismo a desarrollar únicamente tres ejercicios adicionales con este tipo de temáticas. Para ello vamos a utilizar nuevamente nuestro pizarro. Perfecto. Vamos a iniciar con el caso más básico y más sencillo. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación radical. Menos 4 menos raíz de 3x más 1 igual a 0. Como ustedes ven, es una ecuación radical porque nuestra variable incógnita está dentro de un radical, que en este caso es, un, eh, es al cuadrado. ¿Qué hacemos? primero lo que habíamos dicho vamos a aislar aquella que tiene el radical entonces tenemos menos raíz de 3x más 1 igual pasamos la otra variable o la constante en este caso que sería menos 4 para eliminar el signo negativo vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados y tenemos raíz de 3x más 1 igual a 4 ¿Cómo eliminamos este radical? Pues para ello únicamente vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de mi ecuación. Entonces, inmediatamente se eliminan y obtengo 3x más 1 igual a 4 al cuadrado, sería 4 por 4 igual a 16. Y ya tengo una ecuación sencilla, es una ecuación lineal que puedo proceder tranquilamente a resolver únicamente aislando hacia un lado los valores que contienen a la incógnita y hacia el otro aquellos valores constantes el resultado al final de realizar mis operaciones básicas será de x igual a 5 vamos a ver otro ejemplo más en el cual nuestra constante ya no es un único valor sino incluimos ya una operación básica para que ustedes vean cuál es el procedimiento a desarrollar, ya que muchas de las veces, lastimosamente, ese es uno de los mayores errores que se cometen al eh, tratar de resolver este tipo de ecuaciones. Muy bien, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 igual a x menos 4 qué vamos a hacer vamos a elevar al cuadrado ambos lados de mi ecuación para poder eliminar el radical en el primer caso no tenemos ningún problema lo eliminamos y tenemos x al cuadrado menos 4 qué pasa en el segundo caso ese es el problema que muchos alumnos han tenido lo que hacen es dividir eh, mi exponente para cada uno de los miembros es decir la respuesta sería x al cuadrado más 16 por ponerles un ejemplo ese es un grave error ya que lo que ustedes están teniendo en este momento es el cuadrado de un binomio y para resolver el cuadrado de un binomio lo que tenemos que hacer es extraer el cuadrado de la primera en este caso, como es negativo, será menos el doble producto de la primera por la segunda. Sería 2 por 4, 8x. Y más el cuadrado de la segunda. 4 por 4, 16. Inmediatamente, como ustedes ven, ya eliminamos el radical. Solo procedemos a resolver la ecuación como si fuera una ecuación normal. Vamos a colocar en un lado todos aquellos valores que tienen a la incógnita recordando que siempre al pasarlos de un lado a otro el signo inicial va a cambiar al signo contrario tenemos 16 más 4 ya que acá tenemos el menos en el primer caso se elimina y tenemos únicamente 8x igual a 20 lo que nos da finalmente 20 sobre 8, si ustedes quieren este puede ser la respuesta o pueden simplificarlo a la cuarta por ejemplo y tener 5 medios que sería la, la, eh, la mejor respuesta que podrían dar vamos a hacer un último ejercicio con radicales que presenta un caso adicional que este donde vamos a tener dos radicales y aparte de dos radicales vamos a tener un valor constante raíz cuadrada de x menos 2 menos raíz cuadrada de x más 3 más 1 igual a 0 ¿Qué es lo aconsejable en este caso? Podemos la decisión ahí ya depende un poco de ustedes podemos aislar este primer radical o podemos aislar el segundo radical en este caso yo he decidido aislar el primer radical entonces tenemos raíz de x menos 2 y vamos a pasar al lado contrario el resto de elementos recuerden siempre los signos como está con menos en este caso pasará con más raíz de x más 3 y en este caso pues será menos 1 ¿Qué hicimos antes ya para eliminar este radical elevamos al el cuadrado pues vamos a hacer exactamente lo mismo fácilmente se elimina el primer radical pero en el segundo caso nos pasa al igual que en el último ejercicio que hicimos tenemos el cuadrado de un binomio Cómo se desarrollaba el cuadrado de un binomio pues vamos a tomar el cuadrado del primer término que sería la raíz cuadrada de x más 3 elevado al cuadrado esto menos el doble producto de la primera por la segunda que sería 2 por raíz de x más 3 por 1 y finalmente el cuadrado de la segunda menos 1 por menos 1 más 1 realizamos las operaciones indicadas tenemos x menos 2 igual en este caso como está elevado al cuadrado y tenemos un radical se elimina tenemos x más 3 en el segundo caso 2 por 1 nos da 2 conservamos el menos multiplicado por la raíz cuadrada de x más 3 todo esto más 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar todos aquellos valores que contengan a la variable incógnita hacia este lado. Entonces tenemos x, pasa con signo contrario, menos x, otro con signo contrario, más 2, raíz de x, más 3. Todo esto va a ser iguales a aquellos valores numéricos que no contienen o que no se encuentran afectados por nuestra incógnita tenemos el 3 más 1 pasa con signo cambiado más 2 reducimos términos semejantes en este caso la x elimina y únicamente yo tengo 2 por raíz de x más 3 igual a 4 6 realizamos la suma y lo que podemos hacer en este caso es como el 2 está multiplicando el radical podemos pasarlo a dividir al otro lado verdad entonces tenemos la raíz cuadrada de x más 3 igual a 6 para 2 que simplificando tenemos 3 verdad y como ustedes ven es una ecuación muy parecida a la que resolvimos primero ¿Cómo eliminamos elevamos al cuadrado, nuevamente con esto eliminamos el radical tenemos x más 3 igual a 3 por 3, 9 recuerden que está elevado al cuadrado entonces al pasar el más 3 al otro lado que pasa con signo contrario sería 9 menos 3 igual a 6 y esta es la respuesta de mi ecuación Que hemos visto en ese espacio, espero que les haya sido de mucha ayuda para que puedan resolver aquellos problemas que tengan pendientes en sus tareas diarias. Un gusto haberlos acompañado, tengan un lindo resto del día.